Así lo expresó este lunes el vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, quien además expresó que solicitarán la destitución del fiscal Regis Vitorio. Mira, ya está, está todo preparado para este miércoles 25 nosotros trasladarnos a Santo Domingo, a la Procuraduría General de la República. Ahí estaremos piqueteando y exigiendo que destituyan al fiscal policía Regis Vitorio, pero también estaremos exigiendo que se abra una nueva investigación ya que la que se hizo fue parcializada, fue viciada y fue manipulada para eh, enconder o negarle a este pueblo la posibilidad de ver los policías que mataron al compañero Vladimir Lantigua. Repetimos, ese día estaremos en Santo Domingo, el 25, a partir de las 10 de la mañana, piqueteando la Procuraduría y, y creemos que no le queda de otro a la procura, al Procurador de la República que destituir a ese picar para que la tranquilidad, la paz, el sosiego, vuelva a San Francisco de Macorís, pero sobre todo para que se ponga un referente en cuanto a los asesinatos que se cometen a jóvenes y a, y a personas que luchan y que quieren mejores condiciones de vida. Gente con mucho eh, moral en, en la ciudadanía, con muchas eh, intenciones de que este pueblo cambie y lo que le dan como respuesta por la lucha y por la movilización es la muerte. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.